Hola, muy buenas a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo y bueno, hoy lo que vamos a tratar es cómo acabar con esta avispa asesina, ¿no? que ha venido de Estados Unidos y que viene aquí pues para sembrar el pánico no teníamos suficiente con este pequeño virus de pacotilla, ¿no? que ya nos estaba fastidiando la vida y nos estaba hundiendo como para que encima vengan ahora estas avispas asesinas asiáticas que eso es además lo gracioso, ¿no? Que estas avispas eh, son asiáticas y vienen de, del mismo sitio que, que viene este virus tan simpático que tenemos ahora aquí en España Pues bueno, al final del vídeo os diré cómo deshaceros de estas avispas Pero lo primero yo creo que tenemos que comenzar eh, sabiendo de dónde vienen, eh, de dónde surgen, ¿no? Y bueno, esto es bastante interesante porque bueno, he buscado, he hecho aquí una pequeña investigación, he buscado ahí en internet eh, tú simplemente pones avispas asesinas, ¿vale? Y lo que te sale es que ya han matado a una persona eh, aquí en Galicia Además era una, un apicultor eh, Estas avispas, eh, además de matar gente eh, También son bastante perjudiciales para los panales de abejas, ¿no? Porque les gusta mucho alimentarse de las abejas Primero, eh, lo que hacen es coger a las abejas obreras, acaban con todas y se lo dejan para las larvas de estas avispas y estas avispas pues eh, se comen se comen a, a las abejas y luego pues eh, lo que hacen es comerse la miel ¿no? entonces como ya decíamos eh, las abejas ya estaban en peligro le, eh, y es bastante perjudicial para el medio ambiente ya que los insectos lo que hacen es polinizar y además aparecen estas avispas este año eh, que lo que hacen es acabar con todas las abejas, pues estábamos perdidos. Si no teníamos suficiente con el virus, pues ahora nos vienen estas avispas. Muy bien, vamos a ver realmente lo que está pasando. Estas avispas, eh, denominadas avispas velutinas, eh, también, bueno, eh, son avispas asiáticas, eh, pues se pueden confundir con las avispas que ahora mismo en Estados Unidos. Las avispas que hay en Estados Unidos son las mandarinias. Eh, estas avispas, la, las de Estados Unidos, las avispas mandarinias, eh, son aproximadamente de unos 5 centímetros, ¿no? Una avispa que es bastante grande, una de las avispas eh, más grandes que hay en el mundo. ¿Vale? Estas avispas venían de, de Japón. Pero el caso es que las que están aquí en España son las avispas velutinas. No son tan grandes como las avispas que hay en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que se han juntado las dos noticias y están creando pues ese tipo de alarmismo en las personas, en plan de tenemos a las avispas más grandes, o al menos es ese sentimiento que, que me ha dado, eh, son estas avispas enormes que van a acabar con, con nosotros. Pero esto no viene de ahora, de 2020, no. Esto viene ya desde 2010, más o menos es cuando se detectó que entraron por la frontera de Francia, ¿no? Y, y bueno, pues parece que se, se han instalado en España. Y bueno, ¿qué pasa? Que ahora es la época donde estas colmenas se activan, ¿no? Y provocan eh, este tipo de daños en los panales y en las abejas y cuando realmente nosotros nos damos cuenta que, que, están, que están allí. Eh, pero en el resto del año y estos años pasados, estos últimos 10 años, estas avispas han estado presentes. Eh, la muerte de este aquí en Galicia eh, era un apicultor, como estaba diciendo, estas avispas pues se alimentan de, de abejas, entonces es muy, muy normal que bueno, pues que ataquen a, a los apicultores. Es importante que, que bueno no cunda aquí el pánico, ¿Vale? porque esto se está tratando, hay que tener mucho, mucho cuidado respecto a estas avispas, pero bueno, es un mal que ya se está tratando desde hace mucho mucho tiempo, no es algo nuevo y no es algo para alarmarse. El problema es que existen muchas noticias que a través de la demagogia, del desconocimiento y del miedo, por al fin y al cabo, eh, avispa asesina asiática, pues la verdad es que suena bastante alarmis alarmista y rellena muy bien un titular de una noticia, ¿no? Y esto no debería ser así, ya que leyendo así algunas noticias que aparecen que son digitales deja bastantes eh, cosas al aire y como que no dan demasiada información. Eh. Luego hay otros artículos en los que dicen que que bueno, eh, esta avispa todavía no está en España, pero probablemente termine llegando a España. Eh, esto no tiene por qué, por qué pasar. El caso es que te pongan una noticia de Estados Unidos en la que está pasando eh, con esta avispa con esta avispa mandarinia eh, y que te digan que va a terminar en España, lo único que hace es ampliar este alarmismo que, que tenemos ahora y no ayuda eh, para nada, sobre todo porque a la mayoría de personas que están en las grandes ciudades probablemente esto no le afecte, afectará más bien a las personas que se encuentren en poblaciones rurales y probablemente a personas que se dediquen a, al sector de la apicultura. Otra cosa que hay que tener clara, eh, vale esto es lo que estáis esperando, ¿no? ¿Cómo tratar con estas avispas y cómo acabar con ellas? Eh, realmente eh, te recomiendo que si ves un tipo, un panal de estas avispas, lo mejor que puedes hacer es alejarte y avisar de, de ese panal. Y bueno, solo quiero añadir una cosa más y es que, bueno, no soy periodista, tampoco soy científico, tampoco soy apicultor y no trato con, con insectos, ¿no? Entonces, eh, hay que entender que las personas de hoy en día, los que, las personas que son comunicadores y a las personas que nosotros seguimos, los medios, los periodistas, eh, muchas veces eh, tú lo puedes tratar como personas que son expertos, pero realmente eh, son expertos en transmitir información, eh, en realmente en difundir información, ¿vale? difunden información, da igual que esta información sea incorrecta o no Su trabajo es difundirlo y que llegue al máximo de personas eh, posibles Ya que su trabajo es ese Su trabajo no es informar, eh, su trabajo no es hacer documentos científicos Sino que su trabajo es difundir información Entonces bueno, de lo que te digan eh, este tipo de de expertos, o bueno, este tipo de periodistas, este tipo, bueno, yo me incluyo, ¿no? Eh, informadores de internet o cualquier tipo de información, también puede ser de los periódicos eh, no te quedas eh, demasiado, eh, realmente es eso, difunden información eh, no tiene por qué ser veraz y no tiene por qué tener una base científica o una base real entonces, eh, lo que te invito es a, a intentar eh, aprender, a distinguir este tipo de información y contrastar este tipo de información. Entonces, bueno, pues nada, lo dejo, lo dejo aquí y espero que, que no caigas en las trampas de desinformación. Venga, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!